Hey, hola a todos y a todos! Soy Reimocraft y aquí un nuevo vídeo El traigo algo que he estado preparando por un tiempo Entre otras cosas que sigo preparando y no he acabado Soy una mujer de negocios <ríe> Así que bueno um, Hay una serie llamada Karmaland Una serie de Minecraft Que bueno, si sois del mundito friki lo conoceréis Si no, no la conoceréis Pero básicamente son Un grupo de youtubers españoles Que hacen vídeos de Minecraft Un juego de cubitos Y es muy divertido Y yo he dicho, oye ¿Qué tal si hago esos personajes en los sims? No preguntéis cómo se me ocurrió la idea Simplemente se me ocurrió y dije Vaya, qué buena idea Así que lo hice Así que lo traigo Así que aquí lo tenéis Básicamente lo que he hecho es contenido personalizado El cual Bueno, he cambiado algunas mallas He retocado algunas mallas Tampoco demasiado No, no, no soy experta en eso ya, me pon, ya ya aprenderé poco a poco Pero Básicamente he cambiado la, las texturas Para que se parezcan más a las skins de los personajes Es decir, a la apariencia de los personajes Y ahora la pregunta es ¿Cómo podeis, si tenéis los sims, ¿cómo podéis obtener estas... Este, este, bueno, se llama CC, Contenido Personalizado, Custom Content en inglés. Y bueno, básicamente lo que tienes que hacer es, yo dejaré un link en la descripción, tú vas a la descripción, vas a mi blog, te lo bajas, lo descargas y después vas a documentos, Electronic Arts, Sims, Mods y lo pones. Una cosa importante es que tienes que poner el CC dentro de la carpeta, sin, no dentro de dos carpetas, es decir, directamente como lo pongo en la imagen esta, no como en esta otra imagen. Si lo pones como en esta otra imagen, simplemente no te va a aparecer y vas a tener que volver a salirte y volver a entrar. Bueno, pues básicamente esto sería como la primera parte de esto, porque he tenido ciertos problemas con, la, con básicamente el casco de Alexi. Con este casco de aquí. Pongo aquí foto para que veáis que el casco hecho está. Pero tengo algunos problemas con ese casco. Y otras cosas que está, me estoy preparando. Así que en un tiempo. No voy a decir pronto. Porque cada vez que digo pronto. Pasan tres semanas hasta que subo otro vídeo. Así que no voy a decir pronto. Voy a decir. Algún día. En un tiempo. <risa> subiré una segunda parte. Con más cosas. Y si os apetece. Si conocéis alguna serie. O algo que os apetezca que haga. De los, que lo hagan los Sims Ponedme los, los comentarios, yo estoy abierta a sugerencias. Y si, y si conocéis Karmant y queréis que haga, no sé, lobo Nocturno, Hermandad Oscura, pues seguramente puede ser que salgan en la segunda tanda de, de cosas de los Sims. Y bueno, básicamente no tengo mucho más que decir. Así que bueno, espero que os guste el, el contenido personalizado que he hecho. La verdad es que ha sido bastante divertido, a mí me gusta bastante hacerlo. Y he podido aprender más cosas de, sobre todo de Blender, que es lo que se utiliza para hacer las mallas que bueno, básicamente hemos modificado las originales de, de los Sims. Y si os interesa que haga algún tutorial o algo de cómo hacer el contenido personalizado que he hecho, pues si acaso también dejadmelo en los comentarios. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like, no os olvidéis a suscribiros, activar la campanita para cuando milagrosamente me apetezca grabar para hacer otro vídeo. Para cuando milagrosamente suba otro vídeo, YouTube te diga Oye, ¿qué has subido vídeo? Cosa extraña, pero oye. Así que nos vemos en la próxima. Chao.